Para llevar a cabo una correcta exposición o generar la atmósfera adecuada para un rodaje o una sesión fotográfica, es muy importante conocer los tipos de focos disponibles y el funcionamiento de los mismos. La forma más básica de iluminar consiste en colocar una luz principal, una luz de relleno y un contraluz. Es el sistema de iluminación básico. Debemos colocar dichas luces de tal manera que consigamos el contraste deseado entre luces y sombras. La luz principal es la dominante. Se coloca a unos 30 o 45 grados del motivo a fotografiar. Esta nos proporcionará la textura adecuada y establecerá el ambiente predominante. La luz de relleno, colocada en el lado opuesto de la luz principal, nos permite controlar la cantidad de iluminación en las sombras. En función de cómo la apliquemos, obtendremos más o menos contraste definiendo los bordes de los objetos de la escena. Los contraluces serán imprescindibles para añadir profundidad al cuadro y separar el motivo del fondo. Estas luces se colocarán siempre detrás y por encima del sujeto, siempre orientadas hacia la cámara. En cualquier estudio fotográfico es imprescindible saber utilizar el flash, que emite una luz intensa y dura y cuya temperatura de color es de 5600 grados Kelvin. Es importante ajustar la potencia del destello para conseguir el contraste adecuado. Por último, debemos conocer los tipos de focos más usados hoy en día. Por un lado, encontramos los Fresnel con lámparas de tungsteno de 3200 grados Kelvin, muy utilizados en cine y televisión. Se pueden utilizar para simular la luz del sol o de cualquier otra fuente, dependiendo de la gelatina o filtro que pongamos. Por otra parte, encontramos los cuartos, también de tungsteno, cuya luz no es tan uniforme. La tendencia en la actualidad es utilizar focos LED de muy bajo consumo y con desprendimiento mínimo de calor. Dan una luz fría, pero se pueden combinar con gelatinas para conseguir el ambiente deseado.